Ven conmigo, no tengas miedo, no soy asesino Tengo cosas que quiero mostrarte, no te preocupes, somos amigos Oye baby, ven conmigo, no tengas miedo, no soy asesino Tengo cosas que quiero mostrarte, no te preocupes, somos amigos Tengo en mi mano un flyback y en la otra una bobina Pero en mi mente aparece otra cosa, la luz de la chispa divina tengo en mi mano un flyback y en la otra una bobina Pero en mi mente aparece otra cosa, la luz de la chispa divina Oye baby, ayúdame a armar este aparato que yo te prometo ponerte divina Conmigo se te irá la fatiga y te sacaré varios años de encima No es que yo quiera tener algo contigo, pero es imposible frenar este amigo Producto de tanta energía escalar, siento que tiro rayos por el ombligo Puro a mi gente, puro a mi gente, por energía inteligente. Puro a mi gente, puro a mi gente, por energía inteligente. Puro a mi gente, puro a mi gente, con energía inteligente. Puro a mi gente, puro a, a, a, a, a mi gente, con energía inteligente. Tengo en mi mano un flyback y en la otra una bobina. Pero en mi mente aparece otra cosa, la luz de la chispa divina.